Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a la segunda sesión. Después de esta interesante sesión Cordaco por Guiomar. Ahora tenemos eh, la, el debate eh, sobre la emergencia feminista en, en México entre la potencia y el odio de Internet, que tendremos la suerte de tener a Lulu Barrera, de Luchadoras MX, en una conversación sobre los desafíos que tiene hoy el Internet en medio de, de esta guerra digital que, que estamos viviendo. Pero bueno, espero que pronto estaré, estará Lulu eh, conectada aquí en pantalla. Y nada, no, primero dar las gracias a Decidin FES eh, y a Decirin, ¿no?, por lo que supone como proyecto eh, de democratización de la tecnología y lo que supone este festival y todo todo el trabajo que, que está haciendo el FES y a Lulu no la conocía personalmente, pero bueno, tenemos eh, personas conocidas en común, eh, como Guillomar, que, que me ha hablado mucho de, de, de vuestro trabajo, de vuestro excelente trabajo en, en México. Y nada, eh, Lulu, no sé si tiene que, tiene que entrar en breve en cámara <risa> para poderla saludar, pero bueno, un poco lo, Ah, aquí está. Hola, Lulu. <risa> un gusto conocerte y... Eh, y nada, pues estaba planteando eso, ¿no? ¿Cuáles son eh, a través de, de, del, del fantástico vídeo que no sé si habéis eh, visto, ¿no? Que realmente es una concentración de, de experiencia, contenido no y, y un análisis eh, me parece muy super sugerente, ¿no? De, de la evolución de, de los movimientos feministas en México no de esta, de esta última ola y bueno, Lulu, eh, la yo soy fundadora de, del, del colectivo Luchadora MX, que están ha haciendo muchas cosas diferentes, quizás eh, ahora después ya nos va a contar con más, eh, con más detalle ¿no? de, de activismo, de la comunicación, de ciberactivismo. Eh, y Omar me contaba que son las que han estado siempre acompañando todas las marchas con los lives ¿no? y, y las movilizaciones eh, en México. Y nada, yo escuchando el vídeo. Eh, la verdad es que me resonaba muchísimo porque había como muchas cosas en común de, de activismo que hemos hecho en los últimos años y también de, de las cosas que hemos, que hemos investigado, ¿no? Y creo que el vídeo, yo quería eh, como seguir un poco la narrativa de los problemas que planteas en el vídeo para, para pedirte que profundices en algunos de los elementos que, que señalas y también conectar otras cosas, ¿no? Y la, la, primera, la primera pregunta, ¿no? Eh, bueno, me atrevo un poco a resumir o, o a hipotetizar ¿no? que esta creación de este gran movimiento o esta ola feminista es la emergencia o la construcción de una masa crítica feminista entre internet y la calle ¿no? que es un poco una de las hipótesis que planteas en el... Y, y creo que es muy interesante ver los cómos ¿no? cómo se han generado esos procesos ¿no? Eh, cómo se han dado esas obligaciones de gente que va al digital y después no solo va a las marchas, pero también que se agrupan pequeños eh, grupos. Y es, eh, este era uno de los temas que te quería pre preguntar primero, como si podías desmenuzar un poco más con qué redes han usado, qué tipo de prácticas más eh, en detalle, cómo, cómo, cómo han conseguido articular de ese Internet a, a la calle o a las pequeñas agrupaciones, ¿no? Una pregunta ¿no? para empezar más sobre el cómo se ha creado esa masa crítica feminista en México. Para que podamos estar aquí charlando hoy, eh, algo que me parece muy importante decir es que no necesariamente. Eh, yo percibo que exista en el movimiento todavía de manera muy extendida como una crítica a las plataformas que utilizamos. Entonces, definitivamente, tenemos una... Eh, la, el la principal espacio de emergencia de, estos, de estas movilizaciones han sido las redes más popularizadas. Eh, son, por ejemplo, denuncias, las denuncias públicas, se hacen a, a través de, se han hecho a través de Twitter y la viralización y los hashtags han sucedido en esta plataforma y los grupos de organización y discusión de marchas tanto virtuales como en la calle suceden a través de Facebook, por ejemplo, ¿no? De grupos de Facebook. Eh, en particular me estoy acordando de lo que sucedió en 2016. Y, eh, y bueno, ya el uso de otras plataformas, para la, para la organización en lo más cotidiano ya en, creo que en ese nivel y con otra conciencia de la conciencia de la vigilancia que hay sobre el movimiento, la conciencia de la vigilancia que hay del ojo público pero también del, de la intervención estatal, a los, de la vigilancia a los movimientos, Sí se ha buscado optar por otras plataformas con unos entornos más seguros, con prácticas de, de encriptación, etcétera. Y podemos ahí pensar, pues, en otras tecnologías que aseguran que las comunicaciones, por ejemplo, podrían estar eh, menos en riesgo. No sé, pensamos, por ejemplo, en Wire, en Signal, ¿no? En, en, más allá de como de nombrar la plataforma, ya existe como una conciencia crítica y muy alerta de prevención de... Eh, cómo resguardamos nuestras comunicaciones, ¿no? Sí creo que en algún momento hemos tenido también eh, pues la conciencia de que la información es mercancía y que por lo tanto también tenemos que tener prácticas de seguridad en resguardo de esta información y en algunos momentos también hemos creado como algunas prácticas eh, de resguardo de información muy consciente para no poner en riesgo lo, la información de las personas. Sin embargo, creo que poco a poco eh, ha ido como avanzando también la conciencia de que estas plataformas privativas son eh, parte de corporaciones grandes que están utilizando nuestros datos y el procesamiento de nuestros datos y de nuestras emocionalidades en la web como una moneda de cambio y que es importante que pensemos en alternativas. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me gustaría sugerir es que también el vincularlo con el movimiento ciberfeminista y hack feminista, que empieza a tener como estas conciencias y también está el manejo de herramientas alternativas para generar espacios de organización autónomas que no dependan solo de estos lugares comunes o más popularizados de habitaje de Internet que son pues, los que les pertenecen a las grandes corporaciones. Eh, y que tienen pues estas prácticas de mercantilización, extracción y pues sí uso de nuestros datos como para fines de, de, de lucro y de comercio a partir de la publicidad, ¿no? Entonces, eh, sí, también a nosotras como, eh, en particular desde luchadoras, nos ha atravesado la reflexión, ¿no? De qué hacer. De no solo por qué plataformas optar a utilizar, sino incluso la, la pregunta cuando nosotros empezamos a trabajar violencia digital, si decidimos o no vincularnos a empresas de internet, a las empresas más grandes de internet, en, el, en la labor que hacemos. ¿no? y Por ejemplo, tenemos una línea de apoyo por violencia digital, eh, donde llegan mujeres que están viviendo agresiones, principalmente en estas plataformas más popularizadas, ¿no? Y entonces hemos, hemos optado por empezar a tener eh, diálogos y algunos y algunas alianzas puntuales con, sí, con plataformas como Facebook y Twitter eh, para poder tratar de incidir también en cómo moldean sus normas comunitarias, sus mecanismos de respuesta y también que sea un espacio que nos permita exigir rendición de cuentas y exigir que parámetros vinculados a... La no censura, la libertad de expresión, los derechos humanos, son considerados por estas empresas en el desarrollo de sus soluciones. Entonces, pues, ya para cerrar, es como una pregunta que tiene muy, muchas respuestas, ¿no? Porque también el, el movimiento es muy grande, no todas estamos en el mismo grupo, en los mismos eh, círculos de, de asociación eh, y de relación. Y estos niveles de conciencia sobre el uso tecnológico también son muy diversos en, en todo el movimiento. Entonces yo diría que lo que sí es definitivo es que estamos ocupando la mayor diversidad de espacios posibles con una gran diversidad de reflexiones, eh, así tan orgánicamente como el movimiento es y surge y sigue existiendo. ¿no? que ya ha pasado una década, ¿no? pero que de alguna manera pues, son pre predecesores ¿no? directos e indirectos ¿no? de muchas cosas de las que están pasando hoy. Y recuerdo que ahí, pues claro, Twitter era una cosa y Facebook ¿no? que estaba como más eh, fresco. No había esta amalgama de, de bots y de una industria gigante que se dedica al odio y que, que ha tomado a las mujeres y las mujeres públicas y activistas como primer objetivo. Eh, me parece que las redes han cambiado mucho. En eh, los movimientos de 2015, por ejemplo, recuerdo la Nui de Boo, pues eh, Telegram fue muy importante. Ya no era nos decimos las cosas en Twitter. Y no, pero aquí por lo menos hay un hartaboom bastante grande cada vez más de Twitter en sus dinámicas, ¿no? eh, vinculada a cómo, a cómo se ha automatizado y se ha generado esta industria. Ahí. Pero al mismo tiempo creo, creo que ¿no? compartiendo la necesidad ¿no? de, de tener la máxima seguridad en los espacios de organización y más en un país como, como México ¿no? con, con una situación de violencia tan grande eh, y al mismo tiempo estar batallando donde está el pueblo o la gente, ¿no? que son en las grandes redes sociales ¿no? eh, desde las de, de generación a las nuevas, a TikTok a Twitch ¿no? y a, a los nuevos eh, códigos eh, que están surgiendo, ¿no? entonces Creo que ahí hay una tensión que es difícil de resolver, ¿no? Queremos más autonomía, pero también queremos estar ¿no? en esos espacios donde, donde también se está ganando opinión, ¿no? no, no Es, sí. no, es una, una pregunta, ¿no? Sí, pero que creo que es, es, es una tensión que habitamos. Una reflexión. Total, y a mí me parece muy importante esto que mencionas de evitar la tensión, ¿no? Porque pareciera que de pronto las soluciones también son polares, ¿no? Y que tenemos que decidir por una o por otra únicamente y son probablemente soluciones al límite del espectro cuando en realidad las, las realidades están atravesadas por la complejidad. Y yo me acuerdo mucho de una experiencia en el... 8M, 9M de 2020, justo antes de la pandemia, que fue como un movimiento súper álgido del movimiento, un momento súper álgido del movimiento feminista en México, donde se estaba discutiendo, se estaba convocando al paro del 9M y se estaba convocando a la movilización del 8M y de pronto aparecían ideas contradictorias en el discurso público y en la discusión feminista, ¿no? Y entonces se, se discutía, bueno, no, pero yo no voy a marchar porque voy a parar, como si las formas de protesta entre la marcha y el paro estuvieran compitiendo entre sí, ¿no? Y entonces también se hacía la crítica de, bueno, parar es un privilegio, ¿no? Porque no pueden parar quienes corren riesgo su trabajo y quienes dependen del trabajo diario para su comida y su subsistencia, ¿no? En, esta, en condiciones de, de suma precariedad. Y entonces... Eh, pues nada, en algún momento yo dije, bueno, pero marchemos y paremos, ¿no? Habremos quienes vamos a poder marchar, habremos quienes vamos a poder parar, y las dos formas de movilización, de cierta forma, eh, son eh, mensajes políticos y, y representan a lo que la multiplicidad de mujeres feministas y de personas feministas en este país pueden o tienen el alcance o imaginan como forma de revuelta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también esto sucede en, en el terreno digital, ¿no? Habremos quienes empezaremos haciendo una movilización con una petición en una plataforma privativa y luego quienes iremos a un taller y entonces con iniciativas feministas conoceremos que existen otras formas de habitar espacios digitales, ¿no? De manera como más autónoma y tal vez empecemos a tener nuestro grupo de amigas eso en Telegram, en Signal, nuestra colectiva se organice ahí y, y después tengamos otras trayectorias, ¿no? Otras trayectorias de habitaje y de imaginación de internet, eh, pero creo que todas son posibles y que no debemos de necesariamente pensarlo como una solución binaria, ¿no? Eh, sino como una multiplicidad de soluciones posibles conviviendo al mismo tiempo sin que dejemos de tener un debate crítico que nos permite reflexionarlas todas, ¿no? Y sus complejidades políticas. Otra, otro, de los, otro de los elementos que me, me ha parecido muy del libro es cuando explicas cómo hay un de transición de lo que serían las voces feministas más académicas ¿no? como más eh, no, no, no es que sea una cosa a la otra ¿no? pero que ha habido como una nueva proliferación de producción de contenido de una forma más distribuida por mujeres que hacen memes o hacen tiktoks o, o sea, como había una, una democratización de la producción del contenido y la aparición de nuevas voces dentro de, de esa esfera pública feminista quería que si podías desarrollar un poco eso Sí, eh, creo que hace unos años, el, o décadas, y bueno, no sé, si Omar está en el, en el público también estaría muy bueno que luego compartiera su reflexión en un tuit, en un mensaje, en una mano alzada, no lo sé, pero parecía como que el feminismo era forzosamente una trayectoria profesional muy vinculada a la academia. Que tenía la necesidad de que las mujeres, bueno, hubiéramos leído Simón de Beauvoir, hubiéramos leído cierta teoría crítica, que tuviéramos, pues, definitivamente cierto grado de privilegio, ¿no? Que está vinculado al acceso a la educación superior. Eh, y bueno, de entrada, por ejemplo, los discursos de derechos humanos no eran popularizados en la educación, eh, las mujeres jóvenes o niñas en las primarias, secundarias, no aprendíamos que teníamos derechos en la escuela, ¿no? Eh, entonces, parecía eso, que era como un terreno accesible a unas cuantas, ¿no? Para discutir los derechos de todas. Entonces, con el uso de las tecnologías, yo he visto en los últimos 10 años cómo se ha transformado radicalmente eh, ese, la, el, quién es... Mm, ¿Quién tiene titularidad para apropiarse del feminismo en, estas, eh, en la reflexión crítica y en la, ¿cómo decirlo? la, la apropiación política? ¿no? Eh, y con eso me refiero a que, bueno, muchos de estos mensajes que antes probablemente solo eran accesibles a través de libros especializados, en realidad empiecen a vivir en otras formas de... de pues sí, de apropiación tecnológica, ¿no? Un programa de tele por internet, como empezó Luchadoras hace 10 años, o cápsulas de video, o ilustraciones hechas con humor, o eh, infografías, ¿no? Videos. Y entonces nos fuimos subiendo poco a poco también en todo este nuevo lenguaje que de las tecnologías, que también, bueno, hay que ponerlo hay que problematizarlo igual, ¿no? Definitivamente ha roto, ha roto algunas brechas y ha hecho más accesible este, esta reflexión y este conocimiento, pero también ha sido una, una presión. A ver, voy a tratarlo de explicar. Cuando Luchadoras empezamos, éramos un programa de tele por internet que duraba una hora. Me sentaba yo una hora a hablar con una mujer increíble. Y teníamos una hora para... Le preguntaba hasta todo. Hasta el final hacíamos un juego de palabras. que yo le hice una palabra y me decía lo primero que le venía a la mente. Nos regodeábamos en el tiempo. Hoy, o sea, bueno, hoy, o sea, alguien ve tu video un minuto y ya perdió la atención, ¿no? Y entonces, así poco a poco nos fueron diciendo, en media hora, tenemos que reducir el programa a media hora porque ya la segunda media hora la audiencia baja impresionante. Y luego nos empezaron a decir... Sin, tenemos que generar cápsulas de 15 minutos porque media hora, ya nadie está viendo media hora. Y ahora nos enfrentamos a esto, ¿no? Que la spam de atención es de segundos, que vemos más de 90 metros de contenido diario haciendo esta, esto en nuestro celular, ¿no? Que competimos por la atención, ¿no? Y que estamos expuestas a un montón de estímulos. Entonces, bueno, también el, los feminismos se han como trepado como a este tren de, de comunicación cambiante de manera vertiginosa, y bueno, es, es, ese es el lado complejo, pero el otro lado es el que han permitido que estos mensajes sean más accesibles, ¿no? Que se traduzcan términos complejos para hacerlos más comprensibles y por lo tanto que más personas tengan la, capa la, la potencialidad de conectar con esos mensajes esenciales sobre nuestros derechos y hacerlos suyos, hacerlos propios, ¿no? Entonces, sí creo que la emergencia feminista que hemos estado viviendo los últimos años, esta también cuarta o quinta ola de feminismo, mucho tiene que ver con cómo hemos usado las mujeres el espacio digital, que ha hecho más, más comprensibles estos mensajes, más capaces como de resonar, y, y además ya también diversifica la voz, porque no solo es una autoridad que tiene que escribir un artículo súper complejo en una revista auditada para ser considerada como teórica feminista, sino que cualquier mujer puede tomar, hacer un TikTok, hacer un, un post y ser parte de la conversación y su denuncia, su experiencia puede ser igualmente relevante, igualmente feminista, igualmente política, en muchos niveles, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he estado observando. Muy bien. Eh, me escivan por aquí, que nos quedan 10 minutos, entonces voy a ir a, a dos de las cuestiones que quería preguntar sobre las, las emociones y la tecnología, ¿no? Pero bueno, de alguna manera nuestra explosión, ¿no? Siempre, ya muchos años hablando de esta conexión tan potente entre interacción social, emocional y tecnológica, ¿no? Que genera comportamientos de abajo arriba, ¿no? Que, que yo creo que, que son los que hemos visto en el movimiento en México. Pero, eh, siguiendo tu argumentación de tu vídeo, quería que habláramos del de, de odio, que no es lo que nos, nos gusta hablar, pero es como inevitable eh, de hablar en el contexto en el que estamos, ¿no? Y como no, lo planteas tú en el vídeo, como hemos pasado ¿no? de, de esa emergencia feminista distribuida ¿no? o, y como ha habido una reacción ¿no? del poder eh, durísima eh, contra esa, esa nueva potencia feminista en red y nada, pues te quería preguntar sobre, sobre cómo están lidiando con, con el tema, ¿no? que yo creo que es un tema de prioridad política eh, de internet Mundial, ¿no? la violencia contra las mujeres en Internet y cómo está lidiando. Yo sé que están haciendo mucho trabajo, eso quería que me, me, me contaras vuestra parte de vuestra experiencia. Sí, claro. Eh, bueno, nosotras eh, hemos reflexionado y decimos que Internet tiene un doble potencial, ¿no? el potencial reproductor y el potencial transformador. Y, y las desigualdades estructurales están extendiéndose a Internet, están viviendo en estas plataformas. Y la violencia contra las mujeres en un país como México, donde habemos 11 mujeres asesinadas todos los días, pues es eh, algo a tomar muy en cuenta. Hemos visto cómo existen, eh, a lo largo de los años, empezamos a identificar como que esto existía eh, muy pronto, porque pues integrantes de nuestra comunidad estaban denunciando que estaban viviendo violencia digital, amenazas, y, que, y veíamos que esto, aunque sucede como en el plano de, de la pantalla, ¿no?, de la virtualidad, es hiperreal, ¿no?, tiene efectos graves inmediatos en nuestro bienestar, ¿no?, y sobre todo el efecto de censurar esas voces eh, que están logrando, ¿no?, utilizar internet para hablar contra tabús, a favor de los derechos, ¿no? Y entonces, eh, lo que hemos visto es que cada vez se, sof se sofistican más y más las prácticas de agresión eh, organizada en internet, eh, por ejemplo, un, un ejemplo muy concreto que vemos es que, y bueno, nos ha pasado a luchadoras, vivir eh, durante nuestras transmisiones live, justo como la que está pasando ahora, vivir que llegan hordas de troles, a empezar a hacer discurso eh, de ataque, eh, discurso de odio, pero realmente de una forma muy organizada, ¿no? En, en una de las situaciones más graves llegaron más de mil, pers mil personas que ya que después hicimos el tracking de lo que había pasado, vimos que venían de alrededor de 15 grupos distintos organizados en Facebook y que además estaban súper coordinados en su forma de actuación. Nos empezaban a decir lo mismo por oleadas, ¿no? Como que había una persona que empezaba a atacar con cierta frase y los demás seguían replicando esa estrategia. No les hacíamos caso y entonces nos decían algo más fuerte y los demás seguían replicando esa estrategia y así sucesivamente y entonces nos obliga nos ha obligado también a tener como un comando de respuesta del otro lado para que no podamos para que no tengamos que seguir para que no tengamos que salir del aire digamos o del espacio digital y tener nuestras transmisiones transmitir nuestros contenidos pero que podamos tener estrategias de protección entonces pues también nos obligaba a nosotras a sofisticar nuestras formas de respuesta otro cambio que, que he visto es que eh, los ataques en un principio eran como uniplataforma no sucedían en una plataforma y ahora nos nos llegan casos a la línea de apoyo que nos dicen que son ataques simultáneamente multiplataforma o sea les atacan en Facebook en Mega y en Telegram las tres al mismo tiempo y entonces eso hace que las mujeres tengan que, bueno, estén bajo un triple ataque, tengan que, eh, tengamos que invertir esfuerzos en desactivar ataques en tres plataformas simultáneamente y entonces todo se vuelve mucho más difícil de contener y de reaccionar también. Entonces, bueno, lo que quise decir para cerrar con esta pregunta es que hemos hecho mucho trabajo de primero identificar cómo sucede, documentarlo, hacerlo público, Pensar en estrategias, hacer como toolkits o eh, herramientas para socializar qué hay que hacer ante, en estos casos. Y algo muy importante que es organizar también encuentros entre mujeres, online y offline, en el terreno pero también digitales, para empezar a desarrollar una conciencia crítica de cuáles son las herramientas que tenemos al alcance para poder protegernos y tener prácticas de autocuidados digitales para hacerle frente a estos entornos de violencia. Gracias por la respuesta y voy a, a devolverte la pregunta que tú dejaste en el último del vídeo, que me parece una pregunta súper pertinente y también muy pertinente en el de FED, ¿no? que preguntaba, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hacer de Internet un espacio más inclusivo que no reproduzca? el poder eh, del mundo analógico, del mundo digital, ¿no? ¿Cómo, cómo encontrar soluciones creativas a, a este problema? Entonces, te voy a devolver la pregunta que tú haces, porque me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esta pregunta. Creo que hay mucho, mucho por hacer, y sobre todo que la respuesta puede venir, o la acción puede venir de muchos lugares, ¿no? Eh, con esto me refiero, por ejemplo... Se suele, ante la violencia contra las mujeres, hemos visto que muchas instituciones de actores tienden a como lavarse las manos y a decir, esto no me toca, esto no es mío, esto no, no sucedió aquí, ¿no? Como sucedió en el espacio digital, no sucedió aquí, no sucedió en mi universidad, no sucedió en mi centro laboral. Como si no fueran personas que habitan esos espacios y que se conocen a través de esos espacios quienes están como cometiendo esas formas de agresión. Entonces... Eh, se puede, o sea, en realidad hay una responsabilidad, una tenencia compartida de eso que sucede y tomar responsabilidad más por parte de estos actores institucionales es muy importante porque son espacios de socialización básicos donde hay, hay poderes reconocidos que si mandan mensajes definitivos de que esto no está bien, eh, tiene la potencialidad de cambiar. Entonces, por ejemplo, una agresión eh, entre el contexto ex, de, de, en el contexto escolar, que la autoridad universitaria diga, esto sí me, me, sí me compete, esto sí puede cambiar, y tome como medidas dentro del entorno universitario para mandar ese mensaje es importante. Lo mismo en el entorno laboral, etc. Eh, otra cosa que... que que yo creo es, bueno, no van a cambiar esas prácticas digitales como tú dices, no cambian las prácticas analógicas, ¿no? Y entonces, pues, enfrentamos en el terreno digital, pues, el mismo reto de que esta es una transformación cultural a largo plazo, que nos va a tomar todavía mucho tiempo, y entonces, seguir invirtiendo en esta transformación cultural a través del encuentro eh, presencial, y pienso mucho sobre todo en la transformación de la masculinidad tóxica, que en México seguimos viendo que es el origen de muchas prácticas de violencia en línea y fuera de línea y que, y que tiene que cambiar, se tiene que ir destruyendo, se tiene que deconstruir, tiene que eh, transformarse, porque está generando odio y violencia contra las personas en Internet, no solo contra mujeres. Las última, la última encuesta del módulo de ciberacoso que se levanta cada año en México para saber de, de cómo se vive la violencia digital, lo levanta el Instituto de Estadística, eh, dice que los principales agresores en Internet, tanto de mujeres como de varones que viven en ciberacoso, son los varones. Entonces, eso, desafiar la masculinidad tóxica, tratarla de, de, de desarmar, de desarticular... Eh, pues eso, que caiga el patriarcado en línea y fuera de línea. Tenemos que seguir activando en múltiples esferas simultáneamente para que esto acabe, para que caiga, para que lo tiremos. Muy bien, pues creo que eh, estamos ya eh, acabados fuera de tiempo. Te quiero dar las gracias porque la verdad es que no te conocía y me ha encantado todo lo que he escuchado de ti, lo que hemos visto a Luchadoras, eh, y... Nada, os dejamos en hacer una pequeña pausa y tendremos la próxima sesión de, de mecanismo de datos con Tairín Díaz, que va a coordinar la mesa. Y nada, los dejamos aquí. Muchas gracias, Gracias a todos, un gusto.